Nuestra valoración sigue siendo que creemos que un ayuntamiento con los impuestos de todos y de todas debe fundamentalmente sostener lo público, lo que es para todos y todas, lo, de, lo que supone un acceso universal y que garantiza el acceso a la educación, vuelvo a decir, en las competencias de un ayuntamiento. El Patronato de Educación y Bibliotecas es un patronato que tiene unos estatutos, que tiene una reglamentación y su objetivo es apoyar la extensión de la cultura y la educación en el ámbito del municipio. Nosotros no somos el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, aquí señalamos que mientras no hay suficiente cobertura en competencias propias, como por ejemplo hemos explicado, del mantenimiento de los colegios, que es fundamental, sin embargo, se destina una parte bastante importante a eh, las actividades de carácter educativo complementarias en centros privados concertados que, repito, y no me cansaré, reciben ya financiación a través de conciertos con educación, con ministerios y tienen una iniciativa privada.